Hola a todos Buenos días El PLD más dividido que un tablero Hoy es miércoles 26 de abril del 2023 Vamos a abordar un tema de importancia política para los dominicanos y sobre todo para el Partido de la Liberación Dominicana En los últimos años el Partido de la Liberación Dominicana PLD ha enfrentado una crisis interna significativa que ha llevado a la pérdida de la mayoría en todos los estamentos del Estado y a la renuncia de varios de sus miembros más influyentes. Esta situación ha enviado señales de división que afectan a la entidad política y por ende a la comunidad toda, una comunidad amplia que sigue al PLD. Es peligroso que un partido político experimente una división, ya que puede generar una falta de cohesión y debilitar la capacidad para trabajar en beneficio del conglomerado. Además, cuando se producen divisiones en el seno de un partido, esto puede provocar la salida de miembros importantes, lo que a su vez puede afectar la imagen y la credibilidad del partido ante los votantes. Por lo tanto, es esencial que los partidos políticos trabajen para evitar la división y fomentar la unidad en su interior. Es necesario que los líderes del PLD reflexionen sobre la situación actual del partido y del país y tomen medidas concretas para abordar los problemas internos y recuperar la confianza de millones de votantes a pesar de la corrupción que bordeó a ese partido dentro del poder. La división en cualquier tipo de organización puede ser un gran peligro, especialmente en el ámbito político, cuando un sector externo que solo busca poder y control desconoce que divididos y sembrando cizañas no se llegará a ningún lado. Y esto puede ocasionar un daño irreparable a la comunidad y a la estructura ya destartalada. La política es un espacio donde la unión y la cooperación son esenciales para lograr objetivos y metas en beneficio de la sociedad. Sin embargo, si un grupo político divide y comienza a sembrar discordia y desconfianza entre sus miembros, es difícil que se puedan alcanzar los objetivos que se han propuesto. Además, esto puede tener consecuencias negativas para la sociedad, como la falta de representación y la falta de soluciones a los problemas más apremiantes. Cuando un sector externo busca el poder y el control, muchas veces, pero muchas veces, su estrategia es sembrar divisiones Dentro de los partidos políticos Aprovechándose de las debilidades Y las diferencias entre los miembros Esto <coughs> Perdón, esto Puede tener Oigan bien Consecuencias nefastas Como la pérdida de liderazgo Y el debilitamiento de la estructura De la organización política a la que este grupo de parásitos y de paracaidistas quieren ingresar. No puede el sector externo seguir sembrando odio como pasó anoche con una foto que rueda por Internet en Nueva York donde el llamado sector externo del PLD pro Abel Martínez dejó a dos de sus compañeros fuera de la misma, creando un despelote al dar un golpe bajo a la única pieza potable que tiene el PLD en Nueva York, que es Ana Vargas. Y no solamente a Ana Vargas, sino a otros compañeros. Y es que el PLD en Nueva York es un nido de carroña. Está tan dividido como estamos los dominicanos divididos aquí. Y quizá el peor error que yo pueda notar en lo que pasa en el PLD en estos momentos es que, a pesar de que se está haciendo trabajo para buscar una curul como diputado de ultramar, que no han hecho nada a lo que pasaron y lo que están, el PLD, más que hacer bien, está haciendo daño porque ninguno, hasta donde tengo entendido, de los altos dirigentes ha motivado a la gente que está trabajando. ...por su partido y por Abel... ...comenzando por el candidato Abel Martínez... ...que parece ser... ...no conoce lo que son las relaciones públicas... ...a pesar de tener un muy débil equipo de prensa... ...es importante... ...tener en cuenta... ...que en la política... ...la unión hace la fuerza... ...si los miembros de un partido político... ...trabajan juntos... ...y buscan soluciones en conjunto... ...es más fácil que se logren... ...los objetivos propuestos y se brinde una mejor representación a la sociedad. Por otro lado, si se dividen y comienzan a sembrar desconfianza, es difícil que se puedan obtener resultados positivos. La división en el ámbito político puede ser muy peligrosa y puede tener consecuencias negativas para la sociedad. El sector externo no puede abrogarse un poder en el PLD de Nueva York que no tiene. Porque también, hay que decirlo, hay un paquetón de gente aspirando, ahora hablando de liderazgo comunitario, cuando nadie sabe de dónde salieron, nadie sabe quiénes son y nadie nunca lo ha visto en los momentos más acuciantes y difíciles que ha vivido nuestra comunidad en el área de Nueva York. Vestirse de seda para pasar suave, creyendo que la gente es estúpida, o queriendo engañar por un botín que traen en los bolsillos no, así no eso se llama oportunismo lo que pasó anoche con los muchachos con Ana y con el otro compañero es un golpe bajo viniera de donde viniera y Melanio no está haciendo el trabajo ni lo va a hacer porque la gente sabe quién es Melanio en el PLD y no ha podido unificar a nadie ni allá ni aquí Nueva York es un hueso muy difícil de roer y con un sector externo, divisor, no van para ningún lugar. En lugar de buscar alianzas con otros partidos, es necesario que el PLD se enfoque en sus propias necesidades y encuentre una manera de unirse para trabajar juntos en beneficio del pueblo dominicano y sobre todo de la diáspora. La división solo aumenta el peligro y el daño que esta situación pueda causar a la comunidad más del que ya tiene. Es importante que la dirigencia del PLD tome medidas concretas para unir el partido y trabajar juntos para lograr los objetivos que persiguen. En Nueva York hay que hacer una profilaxis porque el PLD nos sirve de los pies a la cabeza. Gracias. No se olviden de compartir este mensaje con sus amistades. Darle a la campanita completo nos vemos en el próximo comentario.